A ver, está claro que las políticas municipales que se pueden llevar a cabo desde la corporación municipal son escasas, puesto que las competencias educativas están en, en el gobierno de Aragón, pero lo que sí que es cierto es que en toda nuestra mm, determinación de hacer esas políticas tiene que estar siempre una transversalidad la educación. La educación es muy importante en, en todos los estamentos de la sociedad, desde las políticas urbanísticas, las desde de, de habitabilidad, eh, las políticas del entorno de los colegios, las políticas eh, del mantenimiento de los propios centros, o incluso, y mucho más allá, eh, tenemos también como competencia eh, las... Eh, las bibliotecas, la universidad popular y las escuelas municipales infantiles, lo cual hay muchas políticas que se pueden llevar a cabo desde, la, desde, el, desde el municipio, cosa que quizás eh, pues los gobiernos de la derecha normalmente dicen que son competencias impropias, pero sí que lo son son nuestras y se debe trabajar. Además que es importante trabajar en concordancia con el Gobierno de Aragón, puesto que es muy importante determinar eh, un mapeo eh, de las ciudades eh, don, para, para, pues, para determinar eh, dónde se están, eh, a través de esa política de planificación que, a, que ejercita el Gobierno de Aragón, eh, dónde se están eh, escenificando pues, zonas de rectificación de centros gueto, de centros eh, con falta de inclusión y eso hay que trabajarlo desde el municipio porque es muy importante y todas las políticas que ayudan hacia esa cohesión social deberíamos de estar coordinados con, con, pues con el gobierno de Aragón o con las instituciones pertinentes que tienen competencia en este, en este caso. Pues las políticas pueden, desde el primer lugar, hacer este mapeo de la ciudad, como decía. Eh, otra de las cuestiones es eh, a, a trabajar por una universidad popular eh, de, que de forma integral ayude al aprendizaje a lo largo de la vida a todas las personas y de forma inclusiva. Eh, las bibliotecas, eh, poner en marcha pues, eh, la accesibilidad a más personas para las bibliotecas, ampliar ampliación de horarios o poner en marcha el bibliobús, no, o, o fomentar más el bibliobús en los barrios rurales, o incluso poner en marcha el libro digital, con lo que esta corporación no ha trabajado mucho en ello. Eh, es importante también que las políticas eh, municipales incidan en el tema de de acabar con la brecha digital de que muchas personas eh, pues tienen deficiencias en ellos y hay que trabajar para que, para que los más vulnerables sobre todo puedan acceder a ese a mm, trabajo digital que ahora mismo tenemos alrededor. A ver, es muy importante eh, lo a cuestión de los centros escolares y tener en cuenta el entorno que tienen nuestros hijos e hijas cuando van al centro. Hay que fo seguir fomentando los caminos escolares, hay que seguir fomentando los huertos escolares y sobre todo ante la crisis climática que nos viene encima, habría que eh, aprovechar y, y teniendo en cuenta los fondos que nos vienen de Europa con, con, por este concepto, habría que aprovechar esos centros públicos eh, y, dar, y poner unas placas fotovoltaicas en, en el tejado para aprovechar que la energía eh, sea para los propios centros e incluso crear comunidades de energía en, en los barrios o espacios eh, verdes, eh, o sea, generar en, eh, que el propio colegio sea un espacio de, ecológico y verde para, para los barrios. Eh, tendríamos que intentar reverdecer eh, los, los patios escolares no tanto cemento, con la plantación de árboles y poniendo toldos para la sombra para, y a la vez y a la vez, y no menos importante, eh, abrir esos barrios, a, o sea, abrir esos centros al barrio. Es muy importante que se, o sea, la, la cuestión de, de que el centro esté cerrado a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde debería desaparecer. Es un centro público y debería de ser eh, utilizado por los vecinos y vecinas y, y desde el ayuntamiento se podría hacer. O, y además, eh, eso generaría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 A ver, eh, las únicas medidas que al final este gobierno municipal ha llevado a cabo en cuanto a, a educación han sido generar unas ayudas, eh, las ayudas, el cheque bebé que va directamente a las escuelas infantiles privadas, eh, bueno, va a los usuarios de esas escuelas infantiles privadas, en vez, de, eh, en vez de que se hubieran puesto esos fondos para generar más puestos escolares públicos. Y la otra medida que se tomó fue, y a través del Patronato de Bibliotecas, Educación y Escuelas Infantiles, eh, fue la ayuda a las extraescolares de, de la educación con, privado concertada. A ver, esto ha sido un grave mm, episodio de esta política municipal que se ve cómo fa, eh, favorecen a, estos, al alumnado de estos, a las familias y alumnados de estos centros escolares en detrimento de la escuela pública. Eh, nosotros eh, creemos que, vamos, eh, pusimos una demanda judicial que sigue pendiente, está en un contencioso que sigue pendiente, pero vamos, eh, creemos que hay una clara discriminación a, la, a los alumnos y familias de la, de la escuela pública, puesto que en ningún momento hay, un, hay una ayuda que, contra, que, que contrapese este peso de, de, de la ayuda que se generó en la escuela privado concertada, y, sin embargo, pues fue una apuesta política por pues por partido de derechas que al final es lo que evidencia, es lo que ellos trabajan. Yo creo que hay que trabajar por todo el alumnado en general. O sea, el alumnado, mmm, tenemos ante nosotros dos redes educativas, eh, no es un sistema ideal, no es un sistema elegido por los que estamos ahora, pero en, hay que trabajar por todo ese alumnado, pero sobre todo por el a ver, hay que trabajar porque el servicio público de educación funcione para nuestros, para nuestros alumnos y alumnas. Entonces, eh, favorecer más a una red que otra implica el detrimento de la escuela pública, que en realidad somos nosotros mismos, las instituciones, los que debemos cuidarla, con lo cual al final eh, se ve el efecto que puede provocar esto en nuestro pues eh, en, el mapa, en el mapa educativo. Eh, otro de los asuntos importantes que deberíamos de tener en cuenta desde toda la corporación municipal es que eh, todos los grupos políticos, eh, dependiendo de su, su número de concejales, tienen un número determinado de consejeros escolares en los centros educativos públicos. Esos consejeros educativos, que es uno más, es un miembro más del consejo escolar, de, de estos centros, tiene voz y voto en estos centros. Estos consejeros normalmente no aparecen por los centros educativos y debería de haber una coordinación de los consejeros de todos los colores políticos, puesto que es el que es la persona que tiene que recoger todas las deficiencias que en esos centros se, eh, puede haber hacia el ayuntamiento y es la persona que debería de ir al ayuntamiento a eh, decir esa voz de consejero. Ese consejero educativo debería de tener más, eh, más valor en el ayuntamiento y, y generar una coordinación entre departamentos. Es una, es una cosa pendiente que queda de pues de muchos gobiernos, pero yo creo que hay que trabajar por ello.